Te han puesto aquí algo de la cárcel. De cárcel. No lo te sé. Pregunto. Ah, ¿sí está en la cárcel. Sí. Sí. sí. Vale. Sí. Pues. Sí, está en la cárcel, pero no por no por tráfico de anabolizantes, ni por asesinato, ni por. sencillamente por agresión, por agresión, <risa> eh, por causar lesiones graves, pero porque estuve trabajando 17 años de seguridad en discotecas en aquella época. Oh, donde no habían no habían empresas de seguridad eras tú que te contrataban directamente tú no, no se sé, te acuerdas cómo funcionaba sí. y me metí sí, sí. En, un after, en un after donde había eh, de un puticlub en se llamado Mensch había traficantes prostitutas había gentuza y la, el, el público era de más de 40 casi todos y tuve un problema con un grupo que se dedicaban al tráfico de droga de, bueno no digo el nombre pero bueno porque esto tuvo tela me llegaron a, hasta dispararme o sea, en la puerta y, bueno, pues, tuve, me vinieron a buscar para, para matarme. Eh, Uy, bombas, sí, sí. sí. Y, y tuve que defenderme. Amargaron un, de un tío de MMA muy conocido de Barcelona. Después se hecho amigo mío. Y Uy, los porteros, fíjate si se asustaron, que bajaron la presión y me dejaron fuera. ¿Sabes qué me salvó la vida? Un puño americano que llevaba. Me dieron combates de béisbol. Ocho tíos. Pero ¿sabes qué pasa? Que me abrieron la cabeza pero no caí. Y al final al tío que cacé, a los que cacé, los dejé señalados. Uno lo dejé en silla de ruedas, a otro le rompí toda la parte aquí del cráneo, mandíbula incluida, todo esto, y eso me causó a mí pues, lesiones graves. O sea, que qué por lesiones graves? Yo al final solo tenía una brecha a la cabeza y una patada que me hicieron aquí con una Martin porque me, me tiraron no solo pudieron patear una aquí, pero me agarré al suelo y me levanté. Bueno, es sí, igual. Por, por lesiones así en aquella época, no sé, pero ahora caen años por lesiones así de ese tipo. Sí. ¡Oh! Hombre, yo estuve pagando a ese tío del que quedó paralítico, estuve pagando casi cuatro años eh, un sueldo. Por lesiones hasta seis años pues, te pueden caer. Y luego, no caer. tuve que buscar a un detective para que averiguara que el tío me dijeron, dice, no, no, si el tío camina. Está en el bar vacilando de que te está sacando la pasta. ¿Qué? O sea que que al final me pude dejar de pagar al, al sí, sí. Pero es igual, son sí, historias sí. que son escabrosas, pero no es por tráfico, no es por mala persona, es porque trabajaba de seguridad en discotecas conflictivas en la zona de Cataluña, del Vallés, que todo el mundo es de aquí y sabe lo que hay ahí. No, sí, si de todas formas, yo voy a decir algo. Yo he preguntado porque no lo sabía y me ha sorprendido y demás, pero que no tú el que está en la cárcel es porque haya hecho cosas malas. A veces haces cosas que te ves obligado a hacerlas y acabas dentro, no te queda otra. A ver. En castellano, me tuve que defender. Me tuve que defender y en cambio cuando vinieron luego a posteriori a vengarse y me pegaron dos tiros en la puerta, que estaba abriendo yo por San Esteban, el año 98, 99, me estaba abriendo la persiana, me pegaron, me pegaron dos tiros, uno de ellos me pasó aquí, me hizo una brecha, me repasó y me dio aquí. Fue a denunciar a la policía porque vi quién había sido y cuando... Y cuando hubo el juicio, al cabo de un año y pico, aparecieron los policías de Terrassam nacionales, dos inspectores, como testimonios de los que yo tenía denunciados de que eso había sucedido a las 12 menos cuarto de la noche y ellos habían sido detenidos a una gasolinera que había a 200 metros, en la avenida Jaime primero los habían detenido a las 10 y media por atraco. Estaban, lo que declaraba era falso porque los tenían arrestados en la comisaría. ¿Cómo lo ves? Pero estuvi estuviste, José María, perdona, ¿estuviste preventivo o en cumplimiento? No, no, no, yo estuve en preventivo y en cumplimiento. Las dos cosas. Estuve en la modelo, que está cerrada, y la roca de orales. Con la roca dura. Bueno, y la modelo eran galerías, ¿no? No, la más dura era la modelo. Sí, sí, pero la que la modelo, modelo, modelo eran, eran galerías. Modelo ¿no? Era como una cárcel de las películas, ¿eh? Sí, como, cara, como Carabanchel, galerías. Era todo blanco y con puertas marrones. Sí descoloridas y con chandal rosa. te daban sí, chandal sí. rosa. Bueno, chándal tema rosa. cabroso. Vamos a dejarlo un poco de lado. Ya simplemente para el público, cuéntanos... A... Yo es que pensaba que seguías compitiendo. Bueno, pues cuéntanos... Eh, bueno, primero, hace, seis aquí, ¿no? hace seis meses que no compito. Ah, ¿por sí, qué me no. retiras? Porque a más cerca de los 60. ¿Qué quieres que haga más? No, no, si no es que yo quiera, porque yo pensé que si vas a seguir ahí... Yo creo que incombustible, ¿sabes? Yo creo que ya te teníamos ahí como incombustible. No, no y... tiene forma, ¿eh? No subo colgando fotos y, sin depilar, pero estoy en forma. Podéis mirar el Instagram. José María Fuerte Oficial, miráis las fotos del día a día. O sea, estoy en forma. Si me depilo, vale. puedo competir. Y no estoy tampoco peor. Te va a llevar mucho. un rato depilarte, ¿eh? Por bueno. eso no lo hago. Por <risa> eso merita. no lo hago. La <risa> Bueno, José María, pues un placer tenerte aquí, eh, haberte tenido aquí y demás, además de las entrevistas más distendidas. Ya sabíamos que ibas a dar para el rato. Así que, bueno, Sergio, no sé si está o no está. Ha desaparecido la imagen. No tengo ni idea. Pero, bueno, me despido yo de ti. Te doy las gracias por haber estado aquí. Eh, esperemos que hayas estado cómodo y que te hayas sentido a gusto. Perdona si algunas preguntas las hemos tenido que cortar, pero es que había tanto que preguntarte que se nos dio bueno, el tiempo. No, entiendo, entiendo. Aparte que yo hablo mucho también y me alargo demasiado, siento. Yo sí. lo único que os diría es que muchas gracias. está muy cómodo. Eh, me ha gustado mucho. Hay cosas ha sido... de la vida de cada uno... Hay vidas de la cosa de cada, cosas de la vida de cada uno que no suele contar nunca. De uh -huh. hecho, yo lo llevo en secreto esto prácticamente hasta ahora. ¿no? Eh, y otras experiencias que he tenido, ¿eh? otras cosas que me han pasado. ¿eh? Eh, parecidas, eh, parecidas en otros países. He estado encerrado en otros países Joder. después de la competición. Cosas que la gente ni se imagina lo que ha llegado a pasar. Yo sabes tú que he ido muchas veces solo a los campeonatos. Sí. He ido a, a Serbia, me he ido a Croacia, me he ido a Bielorrusia, Lituania... Rusia, solo, a veces con equipo. Cuando vas con equipo vale, pero cuando vas solo, cuidado. ¿eh? Es pues, sí. Estos países no son para ir solo. La verdad Por es que se menos agradece, menos, ¿no? todo, todo lo que has contado, se agradece la sinceridad y que ha venido a pecho descubierto, como se dice, y siempre es un placer. Desde luego. Bueno, a vosotros no os puedo mentir, son cosas que yo he contado a mis amigos más íntimos y en su momento, pero estamos hablando de que esto que sucedió de las cárceles estamos hablando del año 98. Sí, sí, tú pues fíjate. Perdón creo que 97 y se alargó hasta el 98 pero la gente no sabe una cosa cuando salió la Fitform el 97 y salí destruido ¿sabéis de dónde venía? de la modelo, con un permiso yo también yo también eh, eh, <risa> yo según a lo que no está ya yo también me preparé a un, un campeonato fui directamente, ya a dos meses de libertad, fui a competir hice la etapa de volumen preso ahí dentro. Sí, me consta que tú también eres un personaje. Vaya girada al programa. Ya, son, son sitios tras conmigo a los que no hay que volver. Está bien anécdotas, pero no para quedarse. Sin duda, yo siempre lo he dicho. Ahí nunca. Exacto. Bueno, chavales, sí, pero... Porque estemos de Un momento, Robert, que esto sí lo quiero decir, tío. Porque estemos de cachondeo y eso y ahora hagamos risa. No es risa. Lo pasan mal, lo pasa mal tu familia. Y es una situación... Que no compensa, hagáis lo que hagáis, no hay risa en esto, chavales. No toméis, ahora es distendido y tal, porque hace muchos años, tanto José María como yo, pero no hay cachondeo en esto y esto es un asunto serio Además, para no tratar siempre... a la ligera y siempre estudiar, currar y entrenar. Aunque suena tópico, sí, ¿eh? yo me arrepiento de los malos pasos que en mi vida. Además, mira, con esto, con la química, con cualquier problema, las risas siempre vienen desde detrás del ruedo, una vez que ha pasado, pero no. Exacto. Lo